algunas previa eh, bueno, agradecer como no puede ser de otra manera la invitación que se nos hace de Sevilla a coge a participar en nuestro sindicato me hubiera gustado, me hubiera sido hueva bueno Acoge, pero bueno me parece que quizás la situación pues la eh, más oportuna aquí vosotros ahí los que conocéis vuestra eh, oportunidad ¿no? eh, deciros que voy a, tengo ganas de beber, pero y no sé si alguno voy a contaminar con el virus, pero estoy en Sané sin comer ni, ni beber y no me arriesgo a, a beber vale, voy a tratar de ser breve como bien lo pide eh, el moderador y, y trasladar una, una primera mensaje nosotros como sindicatos no eh, participamos en su momento de lo que es eh, el contingente la mesa del contingente eh, que se creó eh, en Huelva con todo lo que es eh, la organización en su momento de de la decisión de los empresarios de los municipios y, y bueno, no obstante nosotros tenemos eh, una, una opinión ante la pregunta que se nos hace de que si es una historia de un fracaso, nosotros entendemos que no, lógicamente puede ser mejorable, indudablemente es evidente, ¿no? No, nada puede ser nada es perfecto y debe de tener la oportunidad cualquiera de tener eh, la capacidad de mejorar y en ese sentido pues creemos que este sistema tiene que en su momento, quien lo ideó, quien lo planteó, pues tenía tres objetivos fundamentalmente: lo que es la, eh, tener garantizado la, la recogida de, de, de la producción, la, la mano de obra y, bueno, pues también en alguna medida ese, ese, esa contratación, contratación en, en origen, tener la capacidad de, de, de ser un elemento circular. No, no está previsto en su momento, según yo, yo estoy en, esta, en este sector muy recientemente, aquellos compañeros que que estuvieron antes que yo en este tema, pues así me tardaba un poco eh, la visión general de la filosofía y el objetivo que se, que se planteaba. Y, bueno, ese, ese objetivo era con mire usted, el gobierno, o los gobiernos en, en aquellos tiempos, eh, trataban de atender una necesidad de un sector, que además es evidente, todos lo coincidimos, es un sector que o se coge la, la fruta o, o, o se pierde por lo que hay que tener la capacidad eh, eh, humana para poderlo eh, realizar en la medida de las necesidades. Además, no sé, tenemos que hacerlo con, eh, con los trabajadores y trabajadoras que estén disponibles. allí en su momento el gobierno pues, vio que no había eh, posibilidades de tener la mano de obra nacional, pues va a otros eh, eh, países a contratarlo. En aquel tiempo parece que el sindicato... Eh, eh, participaban no el sindicato, la UGT participaban eh, participa, eh, los compañeros compañeras de comisiones eh, eh, iban a lo que es eh, la selección incluso participa, participaban en, to, en todo el proceso estaban visibles en todo el proceso y en alguna medida había oportunidad de trasladar punto de vista o supervisar y, y estar ahí ¿no? Yo creo que eso es importante y merece la pena que, que eh, en alguna medida pues eh, la participación es fundamental. Yo me alegro de que hoy aquí podamos estar eh, participando eh, personas, de organismos, entidades, que incluso divergemos en algún sentido. Como, por ejemplo con Perico, tenemos eh, nuestro punto de vista bastante eh, diverso. de ¿no? manera, porque yo comparto muchas cosas que también dicen, pero pero bueno, sabemos lo que eh, lo que manejamos y tenemos eh, desde no manejado en el mejor sentido, tenemos ¿no? la mejor disposición, aquí estamos todos para ayudar y el sindicato VT desde luego, está con ese planteamiento. Y eh, con ese planteamiento hemos estado, aún no participando en su momento, no estando tal, estamos en las instituciones, estamos en, la, eh, en el gobierno central con la mesa de flujo migratorio, estamos participando, estamos planteando eh, eh, nuestro punto de vista, lógicamente, están los empresarios, están las comisiones, están las, las administraciones los municipios y todo eso, pues eh, creemos que eh, es un sistema que mejorablemente o, o mejorándolo puede dar respuesta y debe de seguir dando respuesta ordenada a una situación que es evidente que hay que hacerla, a partir de ahí pues mire usted, eh, la tranquilidad también de que aunque no tenemos recursos tenemos la tranquilidad de que tenemos un sistema eh, en nuestro país es un estado de derecho que tiene recursos y que además los aplica en alguna medida, de una manera independiente, tenemos jueces, tenemos el poder legislativo, tenemos el poder ejecutivo, tenemos eh, la fuerza y cuerpos de, de seguridad. Eh, hay, y lo más importante creo yo en estas cuestiones, hay un tejido social muy participativo y muy potente. Esta jornada está poniendo, lógicamente, en este sentido, en valor esa, esa participación y esa capacidad de, de la sociedad de... de de hacer oír su voz y de marcar también la pauta y, la, eh, y las referencias que, que entiende necesarias. Yo, con todo mis respetos a todas las posiciones, indudablemente, creo que todo suma. Yo no voy a estar en contra de nadie, no voy a estar en un planteamiento de, de fenestración o de eh, minusvalorar la opinión de cualquiera. Creemos que, que todo es, eh, es importante, todo es necesario y ahí apelo a esa unidad de... de digamos, de acción de todos los que estamos, de una manera u otra, participando en estas cuestiones para que unos sin recursos y otros con voluntad, otros con eh, recursos, pues podamos sumar para poder, eh, digamos, poner en la mejor eh, situación este, este sector y en alguna medida nosotros, indudablemente, estamos en esa, esa disposición. El Brexit, por aquí de alguna manera, también ya lo hemos manifestado ¿no? en otros momentos de, de debate. Entendemos que tiene una carencia, no, no, no participamos los sindicatos en la parte que, que, nos, que nos toca, no, no participamos los, los sindicatos. Como digo, también es mejorable. Y yo creo que hay que, hay que hacer un esfuerzo por parte de los necesario para que realmente estemos eh, también eh, participando en todos los elementos que están con un objetivo, que es tener en cuenta a la persona, tener en cuenta uh, la mejoría de esas condiciones que, que tienen estas personas, que lógicamente sabemos, ya también se ha dicho aquí en, este, en, esta, en esta mesa, que hay un, digamos una diferencia cultural muy importante del el colectivo de marroquíes con respecto a nuestra cultura occidental, nuestros valores, nuestros principios, hay, ellos están allí casi sin derechos y vienen aquí y se encuentran en una, en una sociedad que, que nada más que quieren trabajar, y a partir de ahí, bueno, pues eh, hacerlo de la mejor de la mejor manera posible. Eh, eh, bien, voy a tratar de, de, de concluir desde luego nuestro sindicato. sí que estamos porque esto se mejore. Ya lo hemos hecho en la negociación del convenio. No hemos firmado el convenio porque creíamos que había oportunidad y había condiciones para mejorar, darle un impulso no solamente a las condiciones de trabajo, sino también a lo que es el sector. Y hemos pedido una mesa de diálogo donde estén eh, las administraciones, central, autonómica, local, la universidad de, de Huelva o de Sevilla, en donde sea eh, que se dé, será la universidad que corresponda, en la que, conjuntamente con los empresarios y los trabajadores y los estemos marcando la pauta de cómo queremos eh, que este sector haga su actividad como en los tiempos de los albores de, de la agricultura o con a pleno siglo XXI y creemos que esa es la apuesta y eso es lo que entre todos tenemos que tratar de, de conseguir